Oye que está lindo el paisaco de que me caigo. Eh... Era broma jajajas, las creyeron giles culiados. A coche tu me caigo de nuevo. Jajajaja me los tengo paseados, abonados culiaros.